Disfruta, valora y agradece. A veces nos pasamos la vida entera deseando algo que no tenemos, que se nos olvida disfrutar de las cosas que sí hemos conseguido gracias a nuestros propios esfuerzos. Aprende a ser feliz.